Nosotros de regreso aquí en nuestro segmento ahora Toque redes del toque del mediodía y como siempre nuestro colaborador Génesis Méndez, eh, el gurú, el... yo lo único que yo le pido a Dios que Génesis uh -huh. no me siga copiando Dime. Santiago Matías y que ya. sea original porque es que yo, tiene la capacidad. Es que Yo no copio a nadie. Yo no copio a nadie. Yo soy una persona que sé utilizar los recursos de cada quien. Es que te siento muy Matías. ¿Por, ¿Por qué matías me sientes muy Matías? Enfermo. ¿Qué, qué, qué, qué yo tengo Matías? Siento como que lo mismo, como que... ¿En qué? ¿En yo, tú tienes la capacidad por encima de Pero Santiago qué? Matías. Yo estoy trabajando de una manera diferente. Santiago Matías tiene otro concepto. Yo tengo otro concepto. Muy diferente. ¿Qué te pareció la primación del Oscar? El Oscar para, es... Para, me encanta. Para, es la, Voy a verla porque no me gusta decir que la merece o no merece. Voy a verla. Para ver qué mira y su qué. historia, el Oscar, Pero me encantó la presentación de Eminem De Eminem me encantó No, no, como usted, un viejo y gordo Sí, me gustó la de Emin, Oye, pero sí, Eminem está viejo y gordo El no único rap viendo? que ha sido no, el ganador de un Oscar es ese Que no fue a buscarlo, déjame decirte, no fue buscarlo? Déjame decirte. No fue buscarlo? Exacto, eso dije no que fue yo Mira pero qué casualidad fue, oh. te explota, Con cuento explotado fue Mira, Eminem nunca fue a buscar el Oscar no. Ahí se lo llevaron En ese momento, Eminem estaba en su mejor O sea, estaba rankeado No, no, tipo, era quien no, es más gran que pero más y todo suicidio. Pero mira, yo no lo estaba conociendo. No, no, no. Me quedó nítido. me sincero. Sí, sí, pues yo lo sigo. No, no. Desde que entró ahí, tú lo Sí, de una vez, desde que yo vi, oye, me quedé que yo escuché ese instrumental, que ese instrumental de España. ¿Con ese panzón? Yo sé que la ¿Por que yo lo sigo? Sí, pero con ese panzón y todo. Sí, pues yo sigo ese mundo. tú lo conociste por la música, no No, no, Es que yo lo sigo a ellos ¿Pero por su físico? Sí, pues yo sé que está bailboo y todo eso, yo lo sé. tipo Nadie lo conoce. ¿Tú lo el reconocimiento que le dieron hace poco la estrella de de Hollywood, no, no, estaba de Hollywood. 56, no sé estaba Eminem y estaba otro y estaba mira, igualito. Eh, se hizo historia en los Oscars porque eh, primera vez que se premia con esta estatuilla, uh -huh. la más importante de la premación como mejor película, a, a una... ¿Película extranjera? A un, no, no, La extranjera ya, ya me han premiado, eh, uh -huh. una mexicana que fue... De, de, de Cuarón el año pasado ok pero que sí. no hubiera pero que hubiera ganado mejor como mejor película sí. Roma no ganó mejor película Roma fue premiada ¿cómo fue premiado a Roma? fue premiada ajá. ajá fue premiada ¿pero en qué renglones? Pero en, en varios renglones sí pero espérate yo creo que, que ganó como, pero bien es una película coreana ganar okay. sí. En El sí yo creo que el Oscar la primera vez el, este año esa película arrasó este año había la competencia estaba muy, muy fuerte. O sea, no era una que no solamente uno puede decir, porque hay muchos, los que usan mucho las redes sociales, además se basan en el Joker. Señores, los dos papas, el irlandés, el Joker. O sea, eh, era una vez eh, en Hollywood. Esa no me gustó, yo la vi. Todas esas películas estaban muy buenas, muy competitivas. Sí, pero era una vez en Hollywood, yo la vi. Eh, la otra que era mi. Eh, 1917 o algo así. creo Mira, que eh, tenemos... Muy buena. Eh, Joaquín eh, Phoenix. Ganó mejor actor. ¿Eso el, era? O sea... Sin duda sí, era eso. eso ni modo. Aunque eh. sigo pensando que el mejor yo que ve es el señor Heath Ledger, pero hay que dársela a, a él. Sin duda, él fue el mejor actor de este año. Sin sí, duda. Eh, Phoenix. Para mí, o sea, la gente lo va a comenzar a compararlo en de las redes. Él y Heath Ledger, porque Heath Ledger sí ganó un Oscar también como mejor actor con el Guasón. Para mí sigue siendo el mejor Guasón Heath Ledger. Pero Joaquín Finis sin duda merecía ese Oscar. Sí, no, no. Porque pero no, lo, es no me es lo una pone... una formación incluso que, que personalmente le afectó a su vida. Sí, no, igual pero que a Gil Leyes. Gil Leyes murió, ni, ni siquiera pudo recoger el, el Oscar. No, pero espérate, se, se quitó la vida. Sí, pero, pero te digo, Gil Leyes ni siquiera lo recogió el Oscar. Sí, pero... Él ganó y ni siquiera lo recogió. Sí, pero lamentablemente... Eh, eh, eh, no era por asunto porque del personaje, sino también que, que el tipo venía usando eh, antidepresivo. Pero la no gente decía que él cosa. se traumó mucho con ese personaje. Sí, pero no fue por eso que se quitó bueno. la Bueno, Roberto, no. Dime, ¿qué eh, te... tenemos la política, recordar a las personas que aquí en el toque de mediodía que vamos a ver los resultados finales. Pero antes Voy a decir algo. Ok, dime. Solamente tengo cupo para político hasta el jueves. Yo tengo cupo para político hasta el miércoles, me opero. Se aguanta de fuera de, de todo esto. Te ha ido bien. Me dice que ha hecho entrevistas muy buenas. Sí, y sí. ha cobrado. Sí. Muy hoy, bien. hoy, hoy, hoy tenemos una entrevista buena. ¿A quién tú tienes hoy? Hoy tenemos a Carlin Chabevi. ¡Ey, Carilín! Hey, por favor, repórtate. A Carilín hay que traerla para acá mañana. Eh, Atención, eh. Carilín. Si Carilín está con sí, Pasa por la oficina. Pero recordarle a la persona que tenemos una encuesta. Vamos a ponerla en la pantalla. La encuesta. ¿Cómo sigue la encuesta entre el. ¿Cuál es tu favorito de los dos re.? para que se especifique, para que después tú no venga con tu veneno, como tú no estabas aquí. Ajá. Se hizo una encuesta y se puso los dos principales partidos, que es el PLD y el PRM. Claro. Porque como son 13 regidores, cada boleta, cada uno, se nos hace difícil poner todos los regidores. Entonces pusimos medir fuerza entre ellos dos. Ya. Entonces vamos a ver cómo va la pizarra. Recordarle que los resultados finales los vamos a dar en este programa de manera sorpresiva. Eh, aquí está, bueno, la número uno. La señora Carmen Grullar que ahí fue que yo la conocía, ahora que no te encuentras, porque yo no sabía quién era ella y me perdona. Entonces, ver, Roberto, no estoy hablando nada de atacándola ni nada, sino que yo no sabía quién era ella. Y mira, ella está liderando con 126 votos, con un 24.7%. Número 2 está Carlin Chababy, con 87 votos, con un 17%. Número 3 está Ercilio Blanco, con 54 votos, con un 10.6%. Número 4 está Fermín Sánchez. Fermín es de aquí, de seguridad. No. Ah, no, ese no es. Entonces, que tiene 42 votos para un 8.2%. Número 5, el señor Anthony Acevedo. ¿Eh? El amigo tuyo. ¿Verdad que vos no invitas, Anthony? Tiene que a apoyar desde cerca. ¿Eh? Si no apoyamos, aquí vendemos. Eh, 40 votos con un 7.8%. El que vive acabando. Porque, Emma, te lo voy a decir claro de aquí en el programa. Cada vez que se hace un programa o se hace algo que se mencione el nombre tuyo, señor Ariel Marte, usted manda a personas a hacerme comentarios negativos. Ya lo ha hecho varias veces. Yo y Ariel usted, Marte. No sé, un candidato regidor. Yo no tengo nada contra usted. Ojalá usted gane y resuelva muchísimos problemas. Pero han pasado varios problemas. Imagínate tú que aquí se utiliza algo que se llama robot. El robot es para que usted valide su voto. En esa validación de votos, no puedo pretender que en una casa, en una casa solamente vota una sola persona. Una sola persona. Pueden tener el, si todos en esa casa tienen el mismo internet, el voto solamente vale para una persona. Por eso es que tal vez usted pone a personas a votar y no le funciona el voto. Pero aquí no existe ningún truco. Así mismo pasó con eso. Se hizo una evaluación de las redes sociales. También mandó a otra persona a hablar mal contra nosotros. No tenemos nada contra usted personalmente porque no lo conocemos. Yo personalmente a usted no lo conozco. Entonces cada vez que que pasa algo, que está involucrado usted, usted manda a personas a, a cuestionarme a mí. Mi, mi, mi mayor interés es que usted gane y que usted ayude a la sociedad. Si usted quiere una entrevista con nosotros, fácil y sencillo, quiere, quiere debatir algunas cosas que usted entiende que estamos mal, vaya a nuestro programa, nosotros lo esperamos normal. Recordarle que tiene que pasar por Neserina línea primero. Ariel Marte tiene 38 votos con un 7.4%. Y, por último, Alejandro Matos con 35 Votos para un 6.8%. Vamos a elegir, Roberto, los principales 10. Entonces, aquí en el programa diremos el día. Los principales es en esta semana, porque tiene que ser antes, ya cuando yo esté, eh, voy a estar de licencia. Pero vamos a poner los principales 10 favoritos entre el PRD y PLD de los más votados. Por ahora, esa es la pizarra. Los demás, Gianni Ventura, Jochi Rafa Acosta, Enrique Rosario y los demás que están en la posición, en la línea roja, como dice ahí. Recordarle que usted puede votar por uno o puede votar por varios si usted quiere. Carilín, eh, Carilín está número dos. Con 87 votos y... Un la, la señora Carmen Grullar no la conocía. Eh, no la conocía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vean pasó Jenny Francisco? Vean ¿En acá. serio? Jenny, Jenny Jenny, el dame un micrófono Jenny, Jenny qué? pero vean, ¿Qué acá. acá, esta gente quiere entrar en no los programas no ah, Sí, quiere, sí eh, No, ¿no se, se la juega se la faja? No se la juega No se la juega, ¿qué es eso? Entonces, dame la cámara ahí, va a Porque ella no se quiere jugar ¿Qué, Entonces, ¿qué pasó <risa> en serio? ¿Qué pasó con esa candidata? Pero está entre Carilín y, y Carmen Grullar, Son los eh, dos que está tú, liderando Espera, Jenny tú, ¿Tú conoces a Carmen Grullar? No, no la conozco ¿Y por qué dijiste en serio? Por esa fue la sorpresa, realmente Si cuando... ¿Tú la conoces, Roberto? A Carmen Gullard, La pregunta no. es, ¿él la conoce? No, yo no la conozco, Carmen Gullá. No tengo el placer de ¿Tú, tú Señores, tú la Carmen Gullá. O sea, Carmen este... Gullá nadie la conoce. Nadie la conoce. ¿La conoce? ¿La? A... Señores, necesitamos hacer publicidad con Carmen Gullá. Que se deje entrada. ver. Que venga sí, por... porque cuando viene a ver a la gente, por la va a la foto y no la va a encontrar. Sí, es verdad, porque ahí está. Carmen Gullar con 127 ¿Atención, Carmen Guillar, la, la candidata a regidora, por qué partido? Ese es el problema, yo pregunté y ahí me quise responder. ¿Tú no sabes por qué partido? No sé qué partido. No, es. no, no, así no. ¡Ey, atención, país! Tengo que buscar el listado. San Francisco Tengo de que buscar el, el listado para que Carmen me digan. Carmen Gullar, los seguidores de Carmen Gullar que han votado en el portal telenor.com.de sí. que llamen ahora y nos, o nos manden una foto a producción. Ahí está el teléfono, vamos a ponerle pantalla Ajá, de nuestro WhatsApp. Ahí está. 829-957-6446. 829-957-6446. Mande una foto. 6446, envíenos una foto. Una foto de Carmen. Para nosotros, eh, eh, eh. Chao, Carmen Gullard. Eh. ¿No? ¿Y Carilín? No, Carilín la conocemos. Ok, y Exilio. Esa es la mía personal. ¿Y Exilio? ¿Eh? Exilio, ¿cuál? No, bueno. Quién es ese. Ey, Tú qué pues coge el micrófono y entra. Pero, Pero habla, habla, ¿sí habla. Que no tenga miedo. Mira, ¿tú, Tú sabes que, que yo, yo lo que me... Ah, Abre la cámara a, a Luis Reynoso. Tú sabes que yo me encuentro eh, extraño eh, que Ercilio tenga esa cantidad de votos y estando en la tercera posición. Creo okay. que sería okay. una persona que pudiera subir mucho más eh, en ese tipo de encuestas ya cuando es abierta. Mm -hmm. Sí, porque es si redes. Le va bien a redes, porque todo depende ah, ah, de cómo ah, va la red. Espérate, espérate, ah, Rindoso, no, ¿cómo de es de que de tú encuentres extraño? O sea, ¿qué manejo en esa encuesta? No, no, ah. no diría eso. ¿Y entonces por qué está? Lo digo porque a nivel de, del pueblo, okay. escucho muchas personas, al igual que Alejandro Matos, que hablan de ellos, hablan de su gestión y diciendo que van a dar su voto por el Silio Blanco hey. o por Alejandro Matos. Eh, eh, eh, el de Silio, no no, ¿Sí? no, no, no, no, no, fíjate, fíjate, fíjate. Yo no me declaré. con Matos? Totalmente. ¿Tú lo no conoces? Yo no, ¿eh? ¿Quién es el idioma? Ahora te voy a decir. Mira, la cantidad de regidores mire, que no se conocen. Para que estemos claros en algo. Pero me sorprende la que Mire, mire para que estemos claros en algo. ¿Qué? El voto, cuando usted va a votar, un, por ejemplo, aquí estamos ocho personas. Y esas ocho personas estamos conectados a un mismo Wi-Fi. Si yo voté, vamos a un ejemplo por Fermín Sánchez. ¿Verdad? <risa> Ese será tu voto. <risa> Ese era mi voto, pero ya nadie puede votar. Ya nadie puede votar porque el internet que está registrado es el de todos. El IP. El IP. El IP. ¿Me entendieron? Sí, sí. Para que la gente esté más claro, para que la, la, la gente El código fuente, código fuente. <risa> Entonces, aquí no hay <risa> Entonces, por esa razón es que usted ve tan poco votos, porque las personas tratan de repartir el voto como puedan, pero es la manera que yo tengo que hacerlo para que no se creen robots. Porque sabe que existen mucho los robots de votos falsos, o buscar páginas eh, incógnita Todos esos trucos yo me los sé. Así que, la pa por ahora va ganando Carmen y Carilín son las que están lider liderando esto. Señores, vamos a otra información. Y es que lo que pasó en Nueva York, Roberto, que se ha hecho un escándalo. Del policía. Del policía. Sí. podemos sí, ver si podemos el poner Bronx, el video. En el Bronx hubo un policía que, que fue herido por un delincuente en, el mismo, en la misma estación de, de policía. Sí, ahí, ahí está la, sí. la persona. Dicen que el, el policía de origen dominicano. Sí, sí, el, no, es sí. dominicano. Y fue arrestado. Sí. Bueno, el, dice aquí que el arresto de este, de, este domingo de un pistolero es convicto que disparó al cuartel 41 del Bronx, donde hirió al teniente dominicano José Guatreus, perdón el detenido fue identificado como Robert Williams, quien se lanzó al suelo por ser arrestado, luego que se determinara que las balas... Eh, se, se le terminó, o sea, a él se le terminaron las balas de su arma, entonces se tiró él mismo al piso para que sea arrestado, míralo. Pero, eh, señores, esto es algo eh, increíble para que ustedes vean que no solamente en, aquí en República Dominicana, donde eh, aquí en Villarriba, en el, frente al cuartel, fue asesinado un señor... No, no, no, estaban pasando cosas muy... ¿Sí? Mire, casualmente hace poco en Nueva York hay un video, que, que no sé de qué parte, de, no sé si de Bronx o Manhattan, eh, de un joven que estaba parado y discutió con la policía y se ha hecho viral ese video. Y el tipo lo, presa, lo apresó sin ningún motivo, pero allá usted sabe que los, a los policías te no puede faltarle respeto ni nada de no, eso. No, no, yo vi el video, el y parece, joven realmente... Oye, ¿qué pasa? Hay una línea delgada que era lo que yo decía aquí, que tú mismo. Yo le voy a preguntar a, a, a mi al esposo de, mi, de, sí, de pero, mi prima, que es policía, si en verdad no, él cometió no, no, no. una. Déjame explicarte. Que, una tú mismo, que tú mismo me has atacado aquí. Cuando yo digo que hay una línea delgada que no se puede pasar. Ni los policías abusar de la, de, la, de la población civil, ni los civiles abusar de la policía. Porque hay que respetarlo. Si un policía lo manda a usted a detener, usted debe detenerse. Si un policía le pide un documento, usted debe dárselo. Hay personas que automáticamente un policía lo manda a parar y se lo quieren comer. Como es el caso de muchos dominicanos que son nacidos, son segunda y tercera generación, nacidos y criados en los Estados Unidos, claro. conocen sus derechos, pero a veces se le va la mano. Si usted un policía, lo detiene a usted por sospecha. Usted no puede venir. No, que tú no puedes ponerme la mano. Un policía puede ponerle la mano a usted si lo va a esposar. Ahora, usted no le puede poner la mano a un policía. Usted no puede venir a señalarlo, ni a puncharlo, ni, ni a hacerle allá. ¿Papi, qué fue lo que... Que le... fue lo que hizo el joven que quiso comerse el policía. Además de eso, los que estaban al lado de él eh, usaron él, palabras él, de... de él, él, lo, él lo apresó porque él lo dijo. No, no, Fue no por lo, amenaza. No, no. Eh, lo él, apresó, la, claro, se, no, se lo llevó detenido por amenaza. A, hasta la, la, la estación de policía. Pero hubieron una gente ahí que porque el policía parece era de uh -huh. origen mexicano y eso, comenzaron incluso a discriminar al policía, que eso también es ilegal en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que ver que muchas veces se le va la mano a, a, a los civiles con la policía, no solamente en los Estados Unidos, sino aquí. Ahora bien... En Estados Unidos no permiten eso. Hay veces que se le va la mano, vuelvo y reitero, a los policías y, y, y aplican, eh, ¿cómo te digo?, fuerza brutal. Fuerza brutal es cuando ya una persona está sometida, esposada, y le, lo golpea. Sí, porque... Que eso no ocurrió con este muchacho. Porque cope que es un amigo mío, y esposo de mi prima, él me dice que si, si tú haces cualquier movimiento que yo entienda, pa, tierra. No, no, por ejemplo, eh, fue, este eso, movimiento que muchas veces, uh -huh. como que van a jalar algo, te explotan. De ahí mismo, explota te pa, pa el piso Ahora, lo que no pasa un policía, luego ya de que te tienen bajo su control esposado, golpearte, que es lo que ha sucedido, y por eso, ¿tú sabes cuánto ha pagado la... A la policía de la Ciudad de Nueva York, por demanda, más de 90 millones de dólares. Mm. Si tú no tienes esa edad. En demanda por eso, por fuerza bruta, porque cuando un policía, que, que, que por eso han tenido que pagar demanda, ya tú, tú tienes al, al, al sospechoso sometido, tú no puedes golpearlo. Tú tienes que meterlo a la patrulla y llevarlo a una estación eh, de policía. Vale, ya no porque estaba, ya, Ahora, ya, ya un policía controlado. te puede detener y puede y en ese forcejeo te puede, tú ves, en el forcejeo te puede dar un pecozón, porque ya, ya un forcejeo es como en el basquetbol. Si tú y yo tenemos la estamos un bolita, un una falta. Ahora, sí. después que tú cantas falta, yo no puedo seguirte dando golpe. Sí, exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Señores, vayan, sigan votando. Vamos a cerrar casi las encuestas. Carmen Grullón, ¿cómo se llama? ¿La Carmen Gruyón. Baja. baja, tú haces, baja. Espérate, espérate, espérate. Estoy tienes. preguntando. Ahí vuelvo otra vez con uh -huh. lo tuyo. Primero la vaina de los lo alcaldes me dejaste alcalde. Sí, sí, sí, Y ahora tú haces una encuesta como, como coordinador, director, y ideólogo de esa encuesta. Rullá, Rullá. Espérate, espérate, Espérate, espérate, Espérate, sí, sí, el nombre no, dije No, no, No, no, espérate. no, ya. Espérate ¿No sí, No sí, espérate. sí, sí, espérate. sí, sí, sí, sí, no sí, como sí, de sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tú sí, sí, sí, a mí? Espérate. No. Lo, no lo sabía, Tú debes de por qué. Eso es discriminación. De, da, da, da, de mi punto de vista. Yo no conozco a nadie de ahí, la mayoría. No, pero pues está mal. Perdón, perdón. Lo que yo sí conozco es el padrón que se me entregó de la Junta Central Electoral. Sí, pero ese padrón es un el de la Junta Central Electoral. Yo respeto el padrón. Señores, y el vamos, nombre. Ahí, pausa, Hay discriminación. Señores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Así que yo me defiendo. No conoce, Nada más cuando se acare.